Chau amigos de Fisi Masta, ma Pablo. El giorno de hoy faccio un allenamento per tenerte en forma. El giorno de hoy he dimenticato mi pantalone para fare sport, pero va me voy a fare un allenamento con el jean, con el pantalone. Hoy sufro la consecuencia, hoy no puedo saltar el entrenamiento, por quello faccio un allenamento corto y eficaz. Vamos a elaborar un poquito el abdomen, le bracha el gambe y aunque la parte aeróbica para el giorno de hoy habíamos bisogno de un tapetino de una pala si tú no hay la pala una confesión de agua te serve eh, un paio de, de elástico si no hay el elástico aunque un paio de manubri o aunque una botella de, de un litro dos litros ok, vamos a iniciar con este allenamiento vamos a impostar un, un, un timer vamos a hacer vamos a 20 segundos de trabajo de con 10 segundos de recupero. Vamos a movernos un poquito, se siente el caldo, ¿cuál, ¿no? Se siente el caldo. Siendo, abrazo un poquito, un poquito. No dimentiquemos que es importante eh, dormir bene, una sana y correcta alimentación. Y, y aunque tener, un, tener siempre un médico que nos diga qué cosa fare, qué no fare, para estar siempre en forma. Tú te vas a la alimentación, eh, dormir bene y aunque la asesoría del médico médico porque con la salud no se yoga hoy nos metemos en forma con puestos ejercicios ok, fue un poquito de caldo, caldo, caldo caldo, caldo ok, vamos a impostar nuestro timer y vamos a iniciar a iniciar prepárate se inicia Nuestro primo ejercicio inicia con la pala, con la pala, pala toca la gamba. Ja. Con este es el movimiento, este movimiento lentamente, serán 20 segundos. Yo cuesto, lo voy a repetir dos volte. Tú a casa que estás más cómodo, lo fallan que 3, 4 volte. ¡Ta! ¡Su! ¡Su! ¡Su! Ok, perfecto. perfecto. Nuestro próximo ejercicio, vamos a meterle un poquito de jumping jack jumping jack jumping ya. Va. Amortigo la caduta, amortigo la caduta. Respira profundo. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con el cambio. Con el cambio. Vamos a utilizar el peso. El peso, el peso, el peso ser 2 kg, 3 kg, 4 kg. Vado avanti, vado indietro. Siempre con la estesa gamba. Respira profundo. Ta. Vengo avanti, sorridente, cambia. Importante alenar la gamba, ¿no? Tanta gente a paura de alenarse la gamba. Porque saque la gamba si huele un poquito de peso, resistencia cambio, vamos a cambiar, cambio de cambio cambio Ta. Pado dietro Ta. avanti dietro avanti dietro avanti dietro aproximadamente esta pala pesa 2 kg Tú puedes prender la pala de 5 de 10 la confesión de agua ok nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer squats o sentadilla. Vamos a tocar a tierra. Grande, vamos a hacer esto. Toco, salgo, toco, salgo, toco, salgo, toco. toco. Ejercicio per, entrenamiento per tenerte en forma. Respira ok perfecto vamos a hacer nuestro próximo ejercicio siempre de gambe vamos a hacer un poquito laterales vamos a abrir grande grande grande grande uno Ta. lentamente respira Ta. Ta. se siente no se siente se siente se siente un poquito de gambe no se siente después de esto Vamos a parar un poquito de abdomen. Tres ejercicios. Tres ejercicios de abdomen. La hidratación es que no manque. Montan climber, vamos a parar esto. cierto que se suda, me he portado la. <risas> pantalones cortos. Cambio. Vamos a hacer esto: toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, Pardo un punto fijo. Próximos ejercicios, aquí el abdomen y brazo. Posiciones, toco uno, toco dos, toco. Mano contraria, toca, gamba contraria, tal, tal, tal. vamos a meterle uno de brazo uno de brazo llegamente, llegamente, toco es para toco es para un poquito de chiquiti vamos a aprender la lanera ligeramente usa la fuerza del abdomen, respira profundo si lo voy pie tensionante puedes prender el elástico piu yu ok Vamos con nuestro mi segundo round y último, perme. Ahí si va. Ta, su, su, su, su, su. Un poco es cómodo, ¿no? Ya he dimenticado el pantaloncini, pero tú lo voy a casa y un cómodo. Ta, ta, toca, toca, toca, toca. Ok, perfecto. Jumping pin ya. jumping ya. le cambia, le cambia, le cambia le avante y dietro avante ta en dietro avante en dietro ta avante en dietro avante en dietro, Avanti. En dietro. Ok, perfecto, vamos a cambiar, vamos a cambiar calcantina, squash, la sentadilla, abro, si sí va, si sí va, ta, toco, contraigo el glúteo, esquina dirita, respiro profundo, como puedes guardar, el duomo, el duomo, ta laterales, laterales, abro grande. Llamo el dietro el glúteo, esquina dereita. Se respira. Después de esto, ¿cuál continúa? Mountain Cliber, pues son que girare. Continua, Rusia Toco 10 minutos de alineamiento, Para mantenerse en forma Siempre, pichipiti. Una piccola modifica, aguándalo. Yeah. Yeah. Lo pondríamos, finalizamos con, pliegamiento y su Ok. Llegamente su lebracha. se la habíamos falta no estaba así fácil ni aunque difícil falta un entrenamiento para tenerse en forma con el pantalón un poco pues cómodo pero la mia motivación es più más grande que la incomodidad si tú quieres grandes objetivos debes empeñarte no moler a la prima dificultad no encontrar excusa. e iniciar hoy de clore Pablo No dimentiquemos de una buena hidratación y aunque hacer un poquito de stretch. Chao chao.